¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, pues yo estoy feliz de estar aquí frente a ustedes Y pues bueno, quiero enseñarles una cosita que me, acabo, que me compré hace un par de semanitas Y ahorita lo estoy usando, se ve bonito Solo que tengo que buscar dónde lo voy a colocar porque, bueno, yo lo, ¿no? Bueno, bueno eso no va <risa> Eh, es la... Estaba buscando la M Pero no la encontré Esta se va a quedar de lo de mientras Y pues se ve padre, ¿no? El día de mañana, lunes 31 de enero Voy a tener mi primer video Empresarial Por decirlo de una manera eh, Solo quiero empezar Pequeño video que voy a... Para el canal Y pues espero que les guste A todos y a todas ustedes, ¿va? Mientras, pues Que tengan una excelente noche Y cuídense Y que disfruten del video <risa> Vamos a ir a lo que es el 14 piso Listos para hacer este pequeño video De entrevista empresarial Como ustedes gusten decirlo, ¿vale? Estamos aquí en Reforma Pues bueno, piso 14 Pues bueno, vamos a preparar entonces la fotografía de aquí, mete las manos, en la, ajá, ahí, mm, a ver, sácalas, ok, es que, Les había comentado, estamos aquí ya haciendo la sesión fotográfica con Creation y pues ellos dos son este ya él y Axel, ellos son los de este, Creation y pues así, ¿cómo se están sintiendo con la sesión? Ah, la verdad es que está súper genial, está Alex muy profesional y pues estamos dándole, duró unas fotos. ¿Por? Super, muchísimas gracias Mario por ¿No? el profesionalismo. <risa> 10 de 10. Exactamente, bueno, muchísimas gracias a ustedes también por considerarme dentro de esto y pues bueno, estamos haciendo las fotos y ahorita estamos en esta parte de, de las alturas estamos en el 14 piso, lo bueno que tenemos ventanas para que no nos caigamos ni nada Dale bueno. entonces... Sí, vamos. Sí, sí, vamos. Principalmente... Imagínate ¿no? Sí. Es difícil No, no, bueno. no este, vamos a continuar con esto y que ellos sigan disfrutando, disfrutando de su sesión y pues nosotros ellos sigan disfrutando de este video. así ¡Chao! Sí, sí, sí. <risa> Nada más no se me sí, vayan sí. a caer por favor. Sí, sí, sí. <risa> ¿Sale vale? Vamos a hacer las tomas otra vez. <risa> ¿Cómo se sintieron en su sesión el día de hoy? Al principio muy nervioso y después nervioso y más, ¿Más nervioso. Después quedé bien nervioso. <risa> y después quedé bien nervioso. Porque ahora cuando estaba manoseando. Ahora. Por eso quedé muy nervioso. <risa> y y traumado y, más y que dije, nada. Bueno, ¿entonces qué? ¿Qué somos? Y ya me dijo, no, pues nada. No. Es, no, momento, no, es todo el muy momento, es el momento. No, todo muy bien. ¿Todo muy cool? Sí, todo muy cool, la verdad es que es una experiencia interesante, ¿no? Sobre todo como, como ya conocemos a fotógrafo, sabemos que su trabajo es este, bueno, entonces, muy, muy, muy fluido. Señor Yael. Ah, claro. claro. Gracias. Gracias. Pues bueno, ellos, ellos, fueron, ellos son de Creation y ellos pues, fueron parte de esto, de esta gran experiencia. Realmente viene también un video que también lo van a ver obviamente en sus cuentas, no sé cómo lo vayan a difundir. Pero bueno, ellos fueron Axel y él es la él. Aquí abajo les dejo su red de Instagram, Creation.com, para que se den una vueltecita y estén aquí. ¿va? Este video fue patrocinado por Creation, no se notó, pero fue todo. Sí. y así va este, ¿Algo más que quieran decir, dueños? ¿No? No, así ¡Viva María Alexis! <risa> <risa> ¡Dale! <risa> ¡Chao!